Pam, para, pam. Hola, soy Joel. Soy guitarrista líder del periodo lunar. Y mi papel aquí es muy importante porque pues yo soy una persona que ha visto por la banda, etc. Empecé a conocer a mis compañeros. Eh, el primero que conocí fue, a, fue Itzel, que es mi pareja actualmente. Segundo, la segunda persona que conocí fue Adrián, el baterista. Por tercera persona fue Rico, el bajista. De mis demás compañeros se ponen incorporados. El periodo lunar es una gran parte de mi vida porque pues ha influido mucho en mí, en mis cambios, en mi metamorfosis como músico y más que nada en mi persona. Tratamos de expresar mucho en las canciones que hacemos el sentimiento que queremos dar como jóvenes y como chavos porque no solo las personas mayores pueden expresarse, porque no solo los demás pueden expresarse, también somos humanos y podemos expresarnos con lo que podemos sentir. Esta es mi historia. Esto soy yo y espero que les guste el periodo lunar. Síganos en las redes si todavía no nos siguen. Y bueno, estamos bien.